¿Cómo que estos pendejos sigan consumiendo mierda Pero no me daré por vencido Haré una campana para que todo esto se acabe Que una puta vida es ¿Quién está conmigo? Yo estoy contigo, doctora. Pues te empezaste con todo esto Y por esto todos te apoyaremos Eres el puto homo ¿Es también uno para que dejen de hacer El bullying Mister Increíble si sí, los de ustedes también se unirán, así que esto va a ser épico, papos Y si tú quieres colaborar, pues solo comparte esto con el hashtag no más, Mr. Increíble. Si ayudaras a no contaminar el internet Y si no tendrás que sufrir las consecuencias, ajá.